Siquio NG de la Rosa asegura que el Partido Revolucionario Dominicano realizará un acto en este municipio de San Francisco de Macorís el próximo 3 de marzo donde anunciarán los candidatos que competirán por esta provincia Duarte Mira, nosotros tenemos un acto este, provincial del Partido Revolucionario Dominicano eh, para el fin de semana próximo, no este, el próximo eh, vamos a reunir a la provincia y se van a anunciar muchas candidaturas, este, no, no la totalidad, y esa será una reunión de como el arranque de lo que son esos propósitos, porque tú sabes que hay fechas en la nueva ley electoral que hay que cumplir y entonces ya nos estamos poniendo en eso la Rosa asegura que el prd se está fortaleciendo en todo el territorio dominicano para presentar candidaturas propias en las elecciones del 20 prácticamente es el inicio de esa pregunta que tú me hiciste eh, en todo el país este, del el prd anunciar este, las acciones en que políticas que estaremos y se van a anunciar muchas candidaturas para ir enseñándole al pueblo lo que hemos prometido, que vamos a ir con candidato propio en todo el territorio. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.